En la catedral, en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, en Santo Cerro de la Vega, con su familia ante Dios, lo vi a comulgar con su familia. Y usted dijo, oh, yo no sé de eso, ¿quién ha dicho que aquí se va a enajenar? Y no se va a vender, eso es una vaina de las redes. Pues mire, dígale a Macarrulla que no lo desautorice porque le está haciendo mucho daño. Macarrulla anunció hoy que lo que queda, de Punta Catalina. Va a ser vendido. Y que se van a privatizar. Se van a vender. Lo que queda. Lo que yo dije aquí del Estado. Lo dijo hoy. Lo estoy diciendo yo. Yo lo voy a presentar. En Hay su Instagram. En una entrevista que brindó hoy a nivel público. Le está diciendo que no es el presidente. Que él. Como ministro de la presidencia. Millonarios representantes de los sectores más poderosos del grupo y toda esa gente aquí son los que están mandando de usted que usted más que un pelele. Eso le da mucho daño y eso que él dijo hoy es muy peligroso. Eso constituye desautorizarlo a usted. Es la número 6. ¿Qué dijo él? Esa publicación está en Diario Libre, está en el Hoy y está en el Nuevo Diario. En esa entrevista que le hicieron, en ese café, Lisandro Macarrulla dijo lo siguiente. Me limito a leer textualmente. El gobierno privatizará a algunas empresas públicas y venderá las acciones de punta catalina. El presidente Luis Abinader, está diciendo que es él, aunque está usando el nombre del presidente, hará una reforma profunda del aparato del Estado, va a reducir el gasto superfluo de todas las instituciones, va a fortalecer otras. El gobierno se propone vender al sector privado algunas empresas públicas, dentro de la que está, número uno, la Termoeléctrica Punta Catalina. Puede venir aquí, señor director. ¿Te quiere saber el contenido completo del artículo? Vaya donde yo le dije. Él está diciendo, puede venir aquí, que todo lo que usted atacó puede venir aquí, señor director. Que todo lo que usted contradijo de Leonel Fernández, que todo lo que usted dijo en contra de Danilo y de los 20 años del PLD que vendieron el aparato estatal. Y es verdad que Leonel se encargó de enajenar, de hipotecar nuestra luz y que de finalmente constituyó un crimen vender las empresas eléctricas estatales a capital, foráneo, al a la inversión privada y que los generadores y distribuidores de este país por eso le dieron muchos golpes de estado, ustedes no se dieron cuenta le dieron un golpe de estado eléctrico al el presidente comenzando le apagaron el país y por eso hoy en ese estado de debilidad Lisandro Macarrulla, lo que los vicini quieren es que le den a precio de vaca muerta, punta catalina, total ¿para qué entonces compraron los terrenos? ¿para qué se los compraron a ellos? Y le pagaron 3.5 millones de dólares por esa tierra que no tiene vocación agrícola. Una estafa. Ah, le apajaron el país. Le dijeron: hay que venderla. Ellos, ellos quieren eso. Eso está en los terrenos que eran de ellos. Ellos quieren eso. Ellos quieren adquirir su cosa para atrás. Vamos a vender eso. No lo dice el presidente, pero dice su ministro, que es su voz. Y si usted sigue vendiendo el aparato estatal, si usted dice. Ante la Virgen que no. Y Lisandro Macarrulla, después del Día de la Mercedes, viene y dice hoy que sí. Está queriendo decir que el empresariado es el que manda en este país, no usted. Y que lo poco que le queda a esta nación se va a vender. Y él dice, y otras empresas públicas se van a vender a capital privado. Por eso la alarma del Instituto Nacional del Cáncer. Por eso la alarma del metro. Por eso la alarma de la ONSA. Por eso la alarma del agua del proceso de privatización que está en camino. Para eso usted fue capaz de cambiar la ley para poner a un hombre y poner un abogado ahí, qué sé yo. Entonces, si nosotros somos capaces de hacer eso en poco tiempo, usted se está yendo a pedazos. Si usted le agrega el problema y el silencio que usted ha guardado con el tema de la comunidad lésbica, gay, transexual, bisexual, intersexual, con la bandera de los homosexuales en el palacio, al lado de la suya. El tema haitiano acabándolo y usted, permitiendo Danilo manda ya yéndose a darle la ciudadanía a 750 haitianos y usted dice al Tribunal Constitucional esa acción yo la valido. Dejen eso así, estoy de acuerdo con que le den los papeles. Entonces la sentencia histórica del Tribunal Constitucional no valió de nada. Y usted también está en la idea de, de fusión. Pues yo creo que los peleadistas pudieran tener razón y ustedes se estarían yendo más rápido. Y usted te hace tiempo de hacerlo bien. Porque usted no se está dando cuenta que le están haciendo un cerco. Y Pólito Mejía lo está obligando a poner figuras funestas. Usted se recuerda a la entrevista que le hizo Nuria Piera a su director del INDRI, bajo el escándalo que cada uno compró carro privado, que tenían en esa época en que usted fue presidente, sueldo de hasta 500 mil pesos. Y Nuria Piera es un trabajo espectacular. Y ese hombre usted lo acaba de nombrar como asesor del de, de, de, de, de INDRI, de esa política del INDRI, de, de, de, de cuestión de recursos hidráulicos y agua como su asesor, porque Hipólito hay que complacerlo en lo que quiere y ponerle su gente en todas las partes de su gobierno. Usted puede negar a eso porque está cavando su propia tumba. Los enemigos no los tiene usted fuera, usted los tiene dentro de su partido. Y además de que están dentro, usted lo tiene como vecino de enfrente, que es Leonel, a quien usted le ha puesto gente de su fuerza del pueblo. Usted pudiera estar cavando su propia tumba. Y algo que usted puede hacerlo muy bien, que está a tiempo, porque apenas está comenzando, esta gente llevándolo a usted como empresario a enajenar, a vender lo poco que queda, con el supuesto pretexto de eficientizar y reducir el gasto público y el dispendio. No. No es que usted va a, a concentrar. Yo estuve de acuerdo con la desaparición del despacho de la primera dama. pero no es que usted ahora me va a quitar y me va a privatizar todo esto para ponerlo en mano de capital privado y que seamos nosotros el ejemplo peor que hemos tenido es que cada presidente ha validado los negocios y la corrupción del gobierno anterior yo me explico con un solo elemento la famosa autovía que se hizo y los peajes sombra. Usted sabe que República Dominicana sigue atrapada y usted tiene que develar eso. ¿Cómo es posible que un gobierno que se va hace un contrato para que una compañía extranjera con su permiso <coughs> construya los peajes con el pretexto de que va a ser una inversión. De 300 millones de dólares. Vamos a darle numerito. 300 millones de dólares. Se hace así. 300. Por 58. Hasta 58 con 60. 17.400 millones de pesos. Esa gente. Esa compañía. Y le mete cláusulas leoninas. Esa es la inversión que nosotros vamos a hacer. Cada año nosotros proyectamos que le vamos a sacar tanto. Si no completamos lo que le sacamos en pago de peaje, el Estado tiene que asumir el, el gasto. ¿Cómo? Si ellos se proyectaron, por ejemplo, el año 2019, que ellos tenían que cobrar 3 mil millones de pesos en peaje y tan solo consiguieron 700, el Estado Dominicano tiene que buscarle 2.300 millones de pesos. Y lo peor no es eso. Hay que desatar ese tipo de cosas para que este pueblo se le quite la venda. Lo peor que ese contrato se hizo a futuro. Ellos sabían que se iban del poder ahora en el 2020. Y ese contrato se hizo del 2012 al 2042. 30 años de contrato que está atado el Estado. ¿Cuánto le han sacado a esa gente? ¿Y cuánto tienen ellos proyectado sacarlo? Yo hice un pequeño promedio de cálculo. Más de 220 mil millones de pesos. Entonces el Estado es que tiene que asumir eso, después que ellos le saquen el dinero, nosotros también estamos asumidos, estamos obligados a pagar la mitad. Y pagarlo por 30 años sin que pase vehículo. Por eso es sombra, porque el Estado tiene que asumir un costo que tenía que llevar la compañía, que no se consume y es una sombra porque ningún vehículo va a pasar por ahí. Por eso lo denominaron así. Entonces usted tiene que acabar con eso porque va a demostrar que tiene poca voluntad política. Ya o sea, usted complació a Hipólito, le puso a... A Díaz Morfa le puso ese pillo ahí, le puso a su hija, le puso al, a, a la hijo de Carolina. Eh, oye, ¿qué más quiere? Hay cosas que usted tiene que negarla. ¿Cómo usted va a poner a ese hombre? Ahora se me olvidó el nombre de ese, de ese, de ese charlatán. Asesor, el mismo del escándalo, el mismo corrupto. Y usted ponerlo ahora para complacer a Hipólito y anunciar a Lisandro Macarulla que lo que queda se va a vender comenzando con Punta Catalina. Usted va mal, señor presidente. Y todavía está tiempo de hacerlo bien. No asuma la actitud de empresario. Después que usted criticó a toda esa gente, va a tener que tragarse su propia saliva.